Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social. Ministra, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Bu buenos días. ¿Qué tal se encuentra? Bien. Muchas gracias por venir a la radio. Um, usted conoce la evolución del empleo, tiene datos diarios. Eh, eh, Ahora mismo, ¿se nota la guerra ya en el mercado de trabajo? Bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que, eh, sinceramente, esta guerra es de largo recorrido y es probable que el impacto sea significativo. No podemos obviar ¿no? que la subida eh, de los precios de la energía, sustancialmente eh, el incremento de la inflación, contagia a toda la economía y, por tanto, claro que efectivamente eh, tenga un impacto que sea eh, fuerte, insisto, en la economía y en el empleo. A día de hoy no tenemos datos todavía de eh, la afectación al empleo y también tengo que decir que el despliegue de la reforma laboral tal y como venía siendo en el mes pasado en términos de contratación indefinida es muy positivo, pero también es verdad que ya estamos observando como que hay sectores en los que no hay suministros, hay sectores que, eh, bueno, la subida, el impacto de los precios de la energía eh, está dificultando eh, la actividad. Por tanto, eh, vamos a un escenario complejo, complicado y en el que el gobierno está decidido a actuar con determinación. Me decía, hay, hay problemas en el suministro, hay, hay en marcha un paro indefinido en el sector del transporte, en una parte del sector del transporte. Hay cofradías que, que amenazan con amarrar los buques, hay agricultores con parar, eh, hay incluso... Nos lo decían las industrias lácteas, planteándose casi casi ahora mismo que, que no se va a repartir leche porque precisamente la logística no está garantizada. Eh, ¿Le preocupa el alcance de este paro y, y del malestar que está significando los altísimos precios de, de la energía? Y, lógicamente, claro que nos preocupa. No solamente el paro, es que piensen que estamos viendo una guerra en Europa. Por tanto, la situación que estamos viendo, insisto, es de máxima gravedad. Y las dependencias, ¿no? eh, que en nuestro país no es tanta respecto del gas de Rusia, pero lo estaba diciendo, el impacto de la inflación en la economía es eh, bueno, un elemento muy negativo eh, para nuestras economías. Fíjese, yo hoy tengo un encuentro con los ministros italiano y la ministra portuguesa. Ayer tenía un encuentro con ellos. Esto mismo está pasando en esos países, todavía en Italia... ...con mayor proximidad a la zona de, de la guerra, ¿no? y claro, eh, eh, se, se están paralizando sectores, los precios son imposibles, por tanto, como decía, actuar con determinación en la bajada inmediata de los precios, esto es lo que tenemos que hacer con carácter inmediato, eh, actuar sobre eh, la inflación... ...contener los precios de la energía, en esto está el gobierno... ...estamos trabajando con todas las eh, formaciones políticas... ...de la oposición y también los agentes sociales... ...que siguen trabajando en el ANC, pero efectivamente... ...estamos, eh, no lo olvidemos, en un escenario absolutamente excepcional... ...que vamos a necesitar ¿no? de nuevos planteamientos... ...esto no es la crisis de la pandemia, pensábamos que lo habíamos ya... ¿Es con, más grave? Mmm, yo ayer, si me permite, eh, me reuní con 60 economistas eh, de todo tipo, ¿no? de, de vertientes, y la preocupación es máxima. No estamos ante eh, la gestión que pensábamos no que era gravísima de la pandemia, sino que vamos a un escenario de, bueno, de una guerra que va a tener unas consecuencias económicas y sociales que, ...que ya nos gustaría que no fuera así... ...pero que va a ser eh, profunda... no? ...por tanto, en fin, eh, el escenario es nuevo. Decía, medidas inmediatas... Eh, ...las propuestas del PP... ...de reducir la estructura del gobierno... ...el IVA al tipo superreducido del 4%, ...recorte del impuesto especial de la gasolina... ...pueden estar bien orientadas... ...barajan otras posibilidades, se lo planteo... ...porque usted ayer se reunió con Cuca Gamarra... ...con el equipo del Partido Popular... ...y parece que están dispuestos a un diálogo... ...con el gobierno, a un pacto con el gobierno... ¿En qué base y sobre qué base estaría ese pacto, ministro? Ah, bueno, yo eh, escuché con mucha atención al Partido Popular. Eh, el Partido Popular da la misma receta siempre para cualquier situación, que es la bajada generalizada de los impuestos. Yo ayer le decía, eh, me he encontrado con 60 economistas y desde luego había una, un consenso en, en la doctrina y, y en ellos y es que eh, una bajada generalizada de los impuestos en un contexto de guerra y de crisis económica y social no es adecuada. Primero, por eh, bueno, eh, los servicios públicos que más necesitamos ahora mismo, la sanidad, la educación de nuestros hijos, se sostiene con ingresos públicos. Y por tanto una de dos, o el Partido Popular lo que está planteando es eh, demediar el estado de bienestar que por cierto, ya lo hemos visto en pandemia lo tenemos muy demediado ¿no? la sanidad pública y también la educación pública y las residencias de los mayores eh, o eh, también vamos camino directamente a algo que por cierto cuestiona siempre el Partido Popular, que es el incremento del déficit público y de la deuda pública por tanto, me quedo con lo que ayer he visto 60 economistas que decían que una bajada generalizada de los impuestos en este contexto es inadecuada. ¿Yo qué he hecho de menos en el Partido Popular? Bueno, por ejemplo, eh, ¿por qué no pone la mirada en beneficios que ahora mismo son absolutamente extraordinarios en eh, lo que son las grandes empresas eh, cotizadas en bolsas en nuestro país? Voy a dar solo dos datos. Eh, en este año pasado, en el 21, las empresas cotizadas en bolsa en nuestro país alcanzaron beneficios eh, por un importe de mil millones de euros. Es una cifra, créame, histórica. ¿Qué creo yo? Pues que en este contexto eh, esos enormes beneficios tienen que, eh, obviamente, en este momento de crisis, eh, bueno, redistribuirse, porque son quienes más tienen. ¿Y cómo se hace ha, eso, Hago una formulación. Estamos haciendo un planteamiento, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis? Yo me pregunto, esas grandes empresas ¿no? cotizadas en bolsa con esos beneficios que tienen miles de trabajadores y trabajadoras, eh, ¿la propuesta que les van a hacer es congelarle los salarios teniendo esos beneficios? Soy clara, creo que no. Y no sería justo. Lo que creo es que mmm, los que más tienen, y, e insisto, este dato es real, o el dato que daba ayer mismo, las tres grandes eléctricas en nuestro país han incrementado del año 20 al 21 un 47% sus beneficios antes de impuestos, llegando a una cifra de beneficios antes de impuestos el pasado año de eh, 10.022 millones de euros, me parece que tienen que contribuir eh, en esta eh, eh, crisis. Es un deseo eh, el de es que contribuyan de pero cómo cómo eh, puede usted un, obligar es un mandato a... constitucional sí, sí, artículo pero, pero 31 2, vía, vía eh, una subida de impuestos como cómo plantea el gobierno cómo bueno, plantearía usted eh, desde luego esta eh, contribución? nuestro espacio lo tiene claro y y no solo nuestro espacio es que el documento que sale de la Comisión Europea el 8 de marzo lo dice eh, primero, nosotras, eh, ¿qué creemos? Pues que ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario, eh, sin lugar a dudas, a las eléctricas. Esto parece claro con estos beneficios. ¿Para qué? Pues para que podamos eh, compensar lo que estamos viendo hoy. no? Eh, pues eh, pequeñas empresas, las electrointensivas, las familias, eh, piensen que la, la inflación repercute en, la, en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Ayer estaba con un amigo mío, Emilio, que mmm, tiene un arrendamiento en Madrid, esto es real, tiene un arrendamiento en un piso en Madrid por el que paga una renta de mil euros. Eh, la inflación, si revalorizamos su alquiler eh, al precio de la, al, al, al, al índice de la, de la inflación actual, veremos cómo cierra el año, pero va a suponer eh, un incremento en esa renta de más de 800 eh, euros al año, 80 euros eh, al mes. Esto es imposible. Por tanto, tenemos propuestas claras que es, uno, impuesto extraordinario a las eléctricas para que efectivamente compensemos los daños sociales que hay. Dos, eh, creemos a todas luces que la vivienda, que es un problema enorme en nuestro país, ya tenemos que eh, congelar eh, la revalorización de las rentas eh, de arrendamiento en España. Insisto, este ejemplo es real. Tres, Hablan de eh, actuar en impuestos concretos. Bueno, yo ayer lo planteaba. ¿no? Quizás eh, lo que sería justo es que en el impuesto que regula la renta de las personas físicas hay dos preceptos, el artículo 19.2 y el 20, que como ustedes saben, eh, en el 20 habla fija, ¿no? un umbral de rentas salariales eh, bueno, por debajo de los 16.820 euros. Nosotras estaríamos dispuestas en esas rentas salariales de manera excepcional, que Claro que compensar. Lo que no sirve es la receta del PP, mm. a todos por igual. Es eh, decir, eh, al que tiene muchísimos recursos y a los que no tienen muchos recursos. He de darle un dato. Las rentas en términos de rendimientos tributarios en nuestro país, que están en ese umbral de 16.820 euros, son el 61%. ¿escuchó? Por tanto, sí. eh, hay que ir de manera mm. eh, quirúrgica. Por cierto, también el gobierno de España ya ha bajado los impuestos y no eh, nos ha mm. acompañado. El Partido Popular. Escucho sus propuestas, son prácticamente las propuestas que, que leí del Ministerio de Belarra, del Ministerio de, de, del Ministerio que, que representa la Secretaría General de, de Podemos. Esto significa que esas propuestas son las que va a defender el, el, el bloque de Unidas Podemos en el Gobierno. Y en todo caso, ¿qué receptividad está teniendo por parte del presidente del Gobierno? Entiendo que, que esto ya lo ha compartido con Pedro Sánchez. Sí, eh, lo he compartido. El documento que hemos trabajado en nuestro espacio lo tiene el Partido Socialista como ha de ser. Nunca voy a desvelar las conversaciones. Uh -huh que tengo con el presidente del gobierno y desde luego nosotros sí que creemos que estamos en una crisis de largo recorrido en la que, insisto, eh, los que más tienen, más tienen que aportar y desde luego no sería ni, ni justo que, eh, bueno, eh, hagamos, tomemos medidas no que sean sufragadas eh, por el conjunto de la población, porque la posición no es la misma, ni siquiera tampoco sería eficiente en términos económicos. Hemos tenido el ejemplo de la gestión de la pandemia, y es que proteger el empleo, proteger las rentas salariales y proteger el tejido productivo, sirvió para recuperar el empleo, para garantizar una posibilidad de consumo, es decir, que eh, en otros términos. Pero, insisto, estamos negociando ...en el seno del gobierno. ¿Estas propuestas alejarían al Partido Popular? ¿Esto complicaría ese pacto que persigue el presidente del gobierno... ...con la principal fuerza del Congreso? Es que eh, lo que importa, ¿qué es? ¿El acuerdo por el acuerdo o las medidas que necesitamos para nuestro país? Le pongo el ejemplo de un arrendamiento. ¿Es justo que congelemos la revalorización de los arrendamientos... ...en nuestro país eh, con una revalorización? Hay muchos índices, pero lo normal es que sea con el IPC, sí o no. Yo vengo de una cultura política en la que se trabaja sobre documentos y propuestas. Es justo que si las eléctricas españolas piensen que lo, estamos viviendo algo excepcional, y es que eh, el enorme eh, precio de las eh, de la energía en nuestro país, no, el incremento, está produciendo por primera vez, una transferencia de rentas de la ciudadanía a las eléctricas. Bueno, pues esto tiene que ser corregido. Me parece que es de sentido común. ¿Apostaría, por tanto, a sacar este decreto que se va a aprobar el día 29 con el bloque de la, de la investidura, más que con el bloque del centro derecha, como estaba planteando Yo el presidente de sobre propuestas siempre. Siempre. Eh, si, si estamos de acuerdo en un despliegue de ERTES, que ya como saben, hemos eh, en este último Consejo de Ministros constituido el fondo eh, del mecanismo red. Hemos dotado el fondo de mecanismo red para eh, la financiación. Estamos preparados para todo lo que sea necesario. Eh, pero trabajo sobre propuestas. Es evidente que en el bloque de investidura, me parece, por lo que estoy siguiendo, pues claro, eh, estamos en la línea de cuáles son los problemas de la ciudadanía. Pues los problemas de la ciudadanía es que no pueden pagar eh, el arrendamiento, que no pueden pagar eh, los los precios de la energía. Las pequeñas empresas las estamos viendo. Eh, es que piensen que, que, que estamos eh, pues la flota pesquera en nuestro país tiene enormes dificultades, como lo está teniendo el campo, la agricultura, los transportistas. Mm. Esto es verdad que no es de España. Esto, insisto... Eh, estamos eh, viviéndolo en el conjunto de Europa. Las medidas han de ser, eh, creo que, eficaces, rápidas y, desde luego, eh, en el que nos permita salir de, estas, de esta crisis con criterios de igualación social, porque lo que no podemos hacer es tomar medidas que empobrezcan más a los que ya hoy. Son más pobres. Vicepresidenta, usted ha pedido al gobierno y a su coalición que el Ejecutivo hable con una sola voz en esta materia, en, en la materia de la guerra, en lo que tiene que ver con la economía, pero especialmente también con el envío de armas a Ucrania eh, y el aumento del gasto en defensa. Sin embargo, usted planteó dudas acerca de ese compromiso que tiene el presidente del gobierno como presidente con, con los países OTAN. Eh, ¿Cabe otra alternativa al aumento de defensa cuando estamos hablando de ese giro estratégico que ha dado la Unión Europea Sin en lugar a dudas, de una yo creo, yo creo esto la eh, muchísimo la posición del la Socialista, no la posición y la Socialista... que la país y que parece que, mi país lo que necesita con urgencia en una que en el urgencia... ...en una esto en el debate presupuestario, que esto no es para horas, en el debate presupuestario, necesita incrementar los presupuestos públicos en la materias, en la investigación, en la educación, en la sanidad. la y en la dependencia. Me parece que estas son las urgencias que tenemos. Máxime en una situación de crisis económica y social. Insisto, yo creo que con la pandemia hemos visto el mal estado en el que se encuentra la educación pública la sanidad pública eh, los centros, eh, las residencias de ancianos y de ancianas y me parece que esto es prioritario justamente porque estamos en crisis y esto sí es reforzar la democracia ¿Usted vetará cualquier aumento de defensa en el presupuesto? Yo no trabajo vetando, eh, no es mi estilo ni mucho menos diálogo eh, e intento llegar a síntesis, pero vamos a negociar como hemos hecho en este presupuesto y vamos a negociar lógicamente con, con las fuerzas ¿no? de, de el Congreso, Pero yo nunca veto nada, ni, ni se debe trabajar vetando. Si las cosas se complican, que parece que la recta final de la legislatura no va a ser fácil, eh, eh, parece que el Partido Socialista está buscando al Partido Popular en ese diálogo institucional en el Congreso de los Diputados. Usted ha planteado eh, la opción de, de apoyarse en los eh, partidos de la investidura. Eh, ¿Cree que sería conveniente para el país tratar de pactar el próximo presupuesto con el nuevo Partido Popular de Núñez Feijó? Es que no hablo sobre siglas. Yo creo que lo que es importante es que eh, tengamos medidas eficaces. Claro, a mí lo que me parece es que las recetas que quiere aplicar el Partido Popular, pues he hablado claro, ¿no? Es decir, bajar los impuestos a todo el mundo me parece que son inadecuadas creo que es inadecuado eh, las propuestas, creo también que además que el Partido Popular no tuvo ideas en, en la gestión de la pandemia, fíjense, no han acompañado al gobierno ni siquiera en el mecanismo el mejor mecanismo de protección social que hemos tenido ¿no? que eh, me reunía con el secretario general de la OCDE esta misma semana ¿no? y así lo destacaba que han sido los ERTE, fíjese el despiste, no eh, pero eh, insisto, habló sobre propuestas y a mí me parece que el recetario económico y social del Partido Popular, no sé que comparte una agenda progresista, pero insisto, trabajo siempre sobre propuestas políticas. Si el Partido Popular entiende que eh, tenemos que eh, mejorar eh, las políticas públicas en educación y sanidad, perfecto. Lo que he visto es el, al señor Feijo poniéndole una alfombra roja a Mañueco con Vox. Y lo que he visto es condicionar la agenda pública de las mujeres en nuestro país eh, con Vox. Bueno, pues vamos a verlo. Mm -hmm. Usted pers eh, advirtió que si persiste el ruido los personalismos, en eh, la coalición decía, no, no será candidata. ¿Algo ha cambiado ahora mismo? ¿Cómo, ¿Cómo ha percibido en los últimos debates también en el seno del bloque de Unidas Podemos, vicepresidenta? Bueno, no soy un proyecto político, ya lo he dicho eh, eh, en varias ocasiones eh, voy a empezar uh -huh. un proceso de escucha que me hace mucha ilusión en esta primavera ¿y por qué? bueno pues porque creo que bueno, hay una enorme brecha en la ciudadanía española, ¿no? Entre, entre la sociedad y la política, y me parece que esa brecha tiene que ser reducida, ¿no? Y creo que la sociedad española ha de ser la protagonista. Esto es lo que voy a empezar, voy a estar. ¿Esto significa que, que ha tenido ya, que ha tomado la decisión de, de ser candidata? No. Yo creo que soy clara, o sea, no, lo que he decidido, eh, y lo he hecho además en la televisión pública, es mm, empezar el proceso de escucha, eh, voy a estar seis meses, pero he dicho también que no soy un proyecto político y que cuando tome la decisión, ¿no?, eh, después de, de ese transcurso de seis meses, eh, se la voy a comunicar como lo hago siempre, pero sí que creo que hay esperanza, que hay propuestas de nuestro país, que tenemos magníficos profesionales, lo he visto ayer, he visto ayer, 60 economistas, hombres y mujeres de lo mejor de nuestro país. Eh, primero, la inteligencia colectiva, las ganas de cambiar su país, la generosidad. Piensen que venían allí. Eh, eh, ...absolutamente de manera generosa a contribuir. Me parece que eso es nuestro país, eso es España. Bueno, pues quiero estar con muchos eh, grupos de profesionales... ...de economistas, de arquitectos, arquitectas... ...trabajadores de la construcción de la sanidad... ...madres, padres, ambas, eso es que, lo, que, lo que quiero ver. Y desde luego eh, me parece que eh, las gentes progresistas de este país... ...están esperando a que nos movamos... ...y a que esa brecha eh, se convierta en algo eh, útil... Para para la vida de la gente. Yo eh, vengo de estar en Chile con el presidente Boric, ¿no? Y, y me parece que la política, lo he dicho siempre, de las cosas pequeñas, ¿no? De lo cotidiano es lo que cambia la vida de la gente, ¿no? Me sentía muy próxima eh, al, en el discurso del, del presidente Boric, ¿no? En, en esa realidad. Bueno, me parece que nuestro país quiere esto, ¿no? Mm. Nos acompaña David Fernández. Ya sabe, sigue la actualidad de Unidas Podemos en el Congreso, en el Gobierno y le quiere preguntar, David, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, vicepresidenta. Buenos días. Eh, la a ver, comienza el domingo, ¿algún detalle sobre ese proceso de escucha? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Con quién? ¿A quién va a comenzar a escuchar? Bueno, eh, empieza el domingo pero no voy a empezar el domingo eh, bueno, ahora mismo estamos volcados en la gestión de, de la crisis como consecuencia de la guerra de Putin y eh, desde luego el proceso, si les digo ¿no? que, que está diseñado ya que empezaré en cuanto mi agenda eh, disponga ¿no? y eh, les seguiremos dando todos los detalles, eh, si les digo que va a ser un proceso absolutamente versátil eh, va a tener distintos formatos y en el que sustancialmente yo voy a escuchar yo ayer, créanme, escuché mucho y hablé poco y recogí grandes ideas me parece que esto es lo que está esperando la ciudadanía ¿no? Este martes se cumplió un año del vídeo en el que Pablo Iglesias eh, anunciaba su salida del gobierno y la designaba. Si usted así lo decidía como candidato de Unidas Podemos a las próximas elecciones, ¿cómo han cambiado las cosas en este año? ¿Cómo ha cambiado su relación co con el señor Iglesias? ¿Cree que en algún momento ha querido influir en ese proceso que se plantea lanzar? No, en absoluto. Yo creo que, bueno, ¿cómo ha cambiado? Tengo la sensación, lo he dicho ya, de que ha pasado eh, muchísimo tiempo, ¿no?, en, en un año. Es verdad que eh, el gobierno de España eh, hemos vivido, yo creo que ya de todo y ahora una guerra, ¿no?, es decir, eh, no hemos tenido ni, ni dos segundos, ¿no?, de, de, de quietud, por decirlo, por decirlo así, ¿no? Eh, en fin, creo que hago mi trabajo con responsabilidad desde la vicepresidencia segunda del gobierno, estoy volcada en ella y eh, desde luego todos los agradecimientos a todas las personas del espacio político. Y desde luego eh, trabajando en lo que estoy haciendo, que creo que lo sabe toda España, que es la gestión pública del Ministerio de Trabajo y de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Yolanda Díaz ahora mismo tiene que, tiene que partir hasta el centro de Madrid porque tiene un acto político con ministros europeos. Va a estar con los ministros de Italia y de, y de Portugal. Vicepresidenta Segunda, Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Gracias por venir a, a Radio Nacional de España en esta mañana del jueves.